Ladrón, ¿qué robo entonces? Vamos a pelear. Pues venga, ladrón de mierda. Estamos cansados. ¿Cansados de qué? Cansados de ladrones. Ladrón. ¿Nos va a pegar? El que nada debe nada, teme. ¿Qué robo, qué robo? Era supermercado. ha robado también otro día. ¿Con armas? ¡Mira un ladrón. Ella también es ladrona. Mire la gente que roba en Bogotá. Eh, no, espera, espera que llegue la policía. Y ya espera se a la el... policía que va a la cárcel. ¿A qué le teme? ¿A qué le teme? Estamos cansados. ¿A, qué le teme? ¿A, qué le teme? ¿A robos? ¿A qué le teme? Espera que llegue la policía. ¿Cuál le a ¿Cuál a Máteme no, no para que si no me van a pagar, máteme para que si no me van a pagar. Bueno, ¿no? Eres un ladrón, no hay que robar. Maldito. Maldito. Maldito. Llama a la policía porque el que me pegue lo a que le Hay que pegarle duro. Llama a la policía. Llama a la policía, mala Llama a la Llama a la policía. Llama a la policía. ¡Ladrón! para lo le pasa! ¡Policía! ¡Policía! ¡Corran todos! ¡Corran! Yo estoy esperando, que estoy robando yo. A ver qué te robe. A ver qué te robo. una chenda. Ya tenemos, ya tenemos ¿Ladrón? Mira, mira, mira, Desapareció. no voy a sentar más porque me va a pegar. No, tengo que lo que vamos a pillar Y No, No, No, No, No, No, no te agarrado una. Pilla, Empieza no, con agarras, eso y viene con arma después. Llama a la policía. Llama a policía. Es que ellos vienen con arma y nos disparan. Entonces por qué corría. Y por qué, ¿Por qué, qué corría? corría. Y por qué corría con un palo? Porque me están pegando, Y por qué corre? Porque nadie viene. Nada. Claro. ¿Por qué? No quieren matar. Ay, vacilas, te la idiota, que tú no pego tú a la gente. Yo para que te metieras un problema. ¿Por qué no trabajas? Trabu, puta. Sí, pronto es con cuchillo y todo Entonces bro, nosotros sentimos Exacto, nuestra mamá algún puñal Ay, pégame, yo creo que tú me a mí me No, Me Con el para ¿Vale? si se le quitan las mañanas, wey, puta. Ladrona. La Robar en banda. Muy valienta, pero estamos ahí sin cagados, ¿no? Es para matar a no los sé que nadie hace nada. Son mierda. Hace robaron por acá. Hace dos días... Y me mañana, pegó a mi ¿eh? el, bueno, el día de ayer nos también... Pero a robar, en la cabeza, ah, Sigue la Ay, sí, ahí. Sí, aquí ¿Tres tiros. en la cabeza. cabeza? cabeza? ¿Qué te va puta. Puta. a...? con mata. Mañana la policía, pero si te policía Ahí está ahí alzado Uno En el mal. Cool? No, no, no, no, no, no. Uno un más, más que no. Gracias que llegaron rápido rap me juicio acá. Sí, nadie lo ha tocado Muestre la seriedad. Amigo, muestre la seriedad. Muestre la a saber dónde está, dónde Muestre. No, tiene sangre, no tiene nada los policías y tienen que ir a soltarlos? ¡Por eso! Por eso por sí. El... Ahorita sí con ese palo tan bravito. ¡Señor agente policía! ¡No, van es que, a que asultar, aquí ellos sí, no, tienen que coger! ¡Pero ellos! Es es que, que ¡No, es que en la cárcel ya no cae más basura! ¡No, es que en la cárcel ya no cae más los basura! Los los vete, ¡No, entonces por eso los jueces tienen que dejarnos afuera! ¡Vuelte libera! ¡Vuelte libera! ¡Que si este resulta de mañana le pegó tres tiros! ¿Listo? Pero usted va a la cárcel y cuando ellos matan no pasa nada. ¡No vamos a la cárcel, nos vamos! pero ese hueputa ladrón tiene que morir. Ya, llame la policía. que la policía. sabe que Sí, no pasa nada. Mañana sale y vuelve acá con arma. Y ahí solo pura boca, pura boca. Y así son todas estas gonorreas, sí. todas son igualitas las hijueputas. Se las dan de valientes al cogidos no porque... No quieren trabajar. Ni sacar. saben las hijueputas, ni saben... Quieren la vida fácil. Pero las hijueputas estos. Nos roban, nos matan para ganar plata y no le importa a nosotros. Déjame, déjame, casquemoslo entre todos aquí. Eso de la vamos a querer entre todos, dame a esa gonorrea. A ver si deja de ser tan bocón. Lleveme, lleveme, ¿no? Y se me lanzó encima. No, por eso hay que caerle a todos. Sí, tal y como suena. Pero tan gay. Le dan un puño, me golpearon, me golpearon, mal niña mierda. Es que es doble moral, porque ahorita cuando tenía el pable no estaba. Ahí sí, ahí sí eran a monorrea, ahí sí eran a monorrea. Ay, mi valiente. Se me lanzó y me pegó. ¿Saben que tiene No, en Bogotá está muy mal esa situación con esos ladrones, no, rabia. Y ahora mañana su está suelto y tiene arma y nos dispara a nosotros, no, sea, tristeza no, está los la... los asesinos, la... para país, mañana mierda, sale, viene con acá... Viene mañana con cuchillos a nos atraganta todos. Mata ¿Sí? todos. Sí. A mí me atragona allá, de una vez también allá, Ayer un no, señorito. Sí, no, okay. no le digo, no, que, no. Les digo el día, que es un esposo de mi que es capitán de la policía de particular y que estaba poniendo las llantas al carro ¿Sí? claro y si capitán porque venía de particular que robó la, la, la, y no la la la no. yo tengo hace nada dos yo y un robo hace la capitán le iba a robar el la la sí, no hace nada, igual contra la la no, es que no no nada me hace, es que me, se, me quería hacer paso millonario y no, no hace nada millonario y se me lanzó encima. ¿no? no pues es que que sí, no, le dan un puño, me golpearon, me golpearon, mal paría niña mierda. mierda. Es que es doble moral, porque ahorita cuando tenía el palo no si estaba Ahí sí, ahí era, GONORREA, ay, si era una conorrea, ahí sí era una conorrea. Se me lanzó y me pegó. ¿Sabes no, que como ladrón tiene que tenerlo bien preparado? A veces gana no, no, en Bogotá está muy mal esa situación con esos ladrones, Qué rabia, y ahora mañana suel está suelto y tiene arma y nos dispara a nosotros, o sea, qué tristeza.